¿Qué onda yo soy? Bien, bienvenidos a un nuevo video Hoy vamos a estar viendo qué mejoras le podemos imprimir a nuestra impresora 3D Y bueno muchos ya vieron el video de cuando me llega y armo la nueva impresora 3D Hoy vamos a ver qué tanto le podemos mejorar imprimiéndole cosas con la misma impresora 3D Son mejoras muy chiquitas desde manejo de cables, eh, tapitas para que se vea más bonita hasta, hasta mejoras que van a mejorar, valga la redundancia Mejoras que van a mejorar la calidad de, la impre de las impresiones en sí. Todas estas eh, mejoras eh, son para la Ender 3 Pro. Eh, también le quedan a la Ender 3. Si tu impresora tiene un sistema muy parecido, eh, puedes imprimir esto. Si no, puedes venir a la página de Thingiverse.com Lo voy a dejar aquí en los comentarios Y tú puedes buscar aquí en la zona de búsqueda Puedes buscar la marca de tu impresora Por ejemplo, la viejita que tenía Wanhao. Y Tingiverse les va a arrojar todas las mejoras Que hay para eh, su impresora eh, Es cosa nada más de que seleccionen La que más les guste o la que más les vaya a servir bajan el archivo lo procesan con su programa para procesar impresión 3D eh, yo uso Cura eh, bajo eh, la no uso Cura el que venía con la impresora sino el Cura original de MakerBot y de ahí ya nada más configuro la impresora que yo tengo que es la Ender 3 Pro y bueno, vamos a ver las mejoras que le he hecho a mi impresora Ender 3 Pro. Aquí tenemos la susodicha con todas sus mejoras. Vamos a empezar con las mejoras menos eh, funcionales a las más funcionales. La primera modificación que le hice que le imprimí a esta impresora es esta tapita que nos permite ocultar el mecanismo de la banda de el desplazamiento de la cama. Eh, no es muy funcional porque pues nada más lo tapa para que no se vea tan feo. Digo, no sé quién va a, va a dejar su impresora 3D con sus hijos, pero si tienes hijos pues... Va a evitar que metan el dedo en este mecanismo. Y creo que de ahí en fuera, esta es la más inútil cosa que le impreso a mi impresora. La siguiente que le imprimí, tenemos que voltear para verlo, es este protector de cables o este manejo de cables. Este es bien funcional, no sé si tenga por ahí eh, algún video de cómo se veía por atrás la impresora, pero todos los cables estaban regados estaba horrible aparte que yo había visto post de gentes en, en diferentes foros de que estos cables se les enredaban por ejemplo aquí en el motor se les atoraba y pues empezaba a causar problemas con impresión o hasta se rompían los cables y causaba tener que cambiar todo el, todo el sistema de cables, también vi uno que se le metieron los cables a su impresión. Y pues estaba fusionada la, la impresión con los cables. Muy, muy malo. Así que yo les recomiendo que sí o sí. Esta es una de las impresiones. O de las mejoras que les recomiendo que sí o sí la tengan. Para que manejen bien los cables. Aparte de esto. También imprimí estas, estas cosas que están aquí. Son unos clips. Aquí hay otro. Estos clips nos ayudan a mantener los cables muy muy bien agarrados del cuerpo de la impresora están por todo el largo de la impresora también en el frente vienen esto hace que puedas agarrar tu impresora cargarla con una sola mano y te la llevas a cualquier lado sin ningún problema sin que estén colgando cosas ni nada, sin que se esté atorando nada súper recomendado esta mejora de los cables y también de los clips, la siguiente mejora como ya lo habrán visto eh, el carrete del filamento por lo general está en la parte superior de la impresora y cuando está imprimiendo pues empieza a vibrar y hace que eh, se vea en la impresión, se vean como unas vibraciones raras ahí en impresión. Esto se arregla un poquito poniendo el rollo en la base de la impresora. Esto hace que eh, la impresora no vibre tanto con el peso porque por lo general estos rollos pesan un kilo. Entonces tener un kilo arriba es muy diferente de tener un kilo abajo. Esto disminuye bastante las vibraciones y aumenta un poquito la calidad de, nuestra, de nuestras impresiones. La siguiente mejora es una de esas que sí o sí tienes que tener es esta cubierta para la pantalla. Cuando te viene de eh, fábrica la, esta, esta impresora, aquí abajo está los circuitos de la pantalla. De hecho, si pones el dedo aquí abajo, estás tocando los circuitos y no es nada bueno estar tocando los circuitos de nada. Así que lo primero que yo creo tienes que imprimirte o de las primeras cosas que te tienes que imprimir es esta eh, cobertura, esta tapita para los circuitos de la pantalla. Porque aparte, si tú eres derecho... Y vas a mover eh, la perilla. Por lo general vas a poner tu mano aquí atrás para poder presionar el botón. Así que es como que bien indispensable esta tapita. También eh, le imprimí esta mejora al knob. Ay, ya se vino toda. Este knob es de aluminio. Y no tiene como que mucha textura. Entonces cuando lo estás girando sin ver, no sientes bien que está girando. Y bueno, con esta nueva textura que tiene y este hoyito que tiene aquí arriba, nos facilita bastante la vida. ¿eh? También está recomendada, muy simple, se imprime rápido. Esta eh, mejora para la perilla del centro de control, yo le digo el centro de control a esto. Esta es una de las mejores cosas que le puedes imprimir a tu impresora, es muy muy útil. Aquí adentro vienen todas las herramientas de nuestra impresora 3D, las que venían por defecto y algunas otras que le vayas agregando. Y aparte es de doble cajón que Aquí también vienen las herramientas un poquito más grandes. Yo aquí le agregué un encendedor porque es muy bueno para quitar los hilos de las impresiones. Estas son las agujas para estar destapando la boquilla. Las pinzas para estar quitando los soportes. Y la verdad es que está súper bien estos cajones. Estos cajones son de los que más tiempo se tardaron en imprimir. Básicamente fueron como unos tres o cuatro días, un día por cada cajón y un día y medio por, por la otra parte de la, de la cajonera. Sí, se tardó bastante, pero es de las que más uso. Así ya tengo todo, todo lo que necesito para imprimir. Está en un solo lugar. Esta también, eh, pues si tienen paciencia, imprímela. Y bueno, dejamos hasta el último. La que para mí es de las mejores mejoras que le puedes agregar a tu impresora 3D. Un nuevo sistema para cuando está enfriando el plástico que está saliendo de la punta caliente. Este sistema utiliza los mismos ventiladores ...que vienen por defecto de fábrica en esta impresora... ...y hace que funcionen mucho mejor. Este tiene como una, una forma concéntrica adentro que hace que se concentre todo el aire en la parte que tiene que estar fría de la punta caliente y este sistema hace que el, todo el aire que genera este ventilador hace que se parte en dos en estos ductos y concentra el aire exactamente abajo de la punta caliente esto va a hacer que nuestras impresiones queden con mucha más calidad para ver cómo funciona este sistema necesitamos un recipiente con agua aquí ya tenemos la cosa con agua vamos a encender la impresora. Ahí ya está funcionando este ventilador. Vamos a acercar la punta al agua para que veamos cómo funciona. No sé si se alcanza a ver bien, pero hay una deformación. Ahí se alcanza a ver la línea. Pero hay una deformación en el agua justo debajo donde está la, la punta caliente. Ah, miren, aquí se alcanza a ver un poquito mejor. Eso quiere decir que el aire está bien concentrado abajo De la punta caliente A ver si se alcanza a ver De este lado Si sí está, está un poquito difícil de ver Pero eh, bueno yo aquí con mis ojos Lo alcanzo a ver perfectamente Como hay una deformación Debajo de la punta caliente Eso no pasaba con El sistema pasado En el sistema pasado no tenía una cosa Que nada más empujaba el aire hacia allá En esta cosa En, en esta nueva Tiene dos ductos que empujan el aire y hacen que choquen exactamente abajo de la punta caliente haciendo el enfriado de las piezas mucho más eficaz y de hecho hay una mejora impresa que les voy a recomendar no imprimir que es este como guía para la varilla de LGZ este se supone que ayuda a mantener la rigidez de esta de esta varilla con cuerda Y funciona con un rodamiento de patineta Simplemente lo pones aquí y lo embonas con esta Perdonen si escuchan ruido Que ya están construyendo el nuevo estudio Pero bueno, tenemos que seguir trabajando No se va a acabar ese ruido en, muy buen, en un buen rato Y bueno, eh, no les recomiendo esta Porque cuando, si ustedes se fijan Cuando sube este el eje Z hasta arriba, bueno aquí si se fijan este no se movió de su lugar, sigue en medio Pero porque es una revisión, es una modificación que yo le hice al archivo original Si se fijan aquí dice Gian, lo marqué con mi nombre y eh, la versión Porque todos los que yo bajé hacían que cuando el eje Z subía, subía hasta arriba esta cosa se empezaba a mover de un lado para otro, o se acercaba o se alejaba. Entonces, eh, esta cosa impresa junto con el rodamiento de la patineta, hacían o hay reportes de que doblan la varilla, entonces yo les recomiendo que realmente no usen, no usen esta mejora, porque también, si sí, yo de hecho se la quité, porque cuando esto está hasta arriba, esto está a presión. Eh, y si está a presión, quiere decir que está chueco. Y si está chueco, quiere decir que se va a doblar y va a empezar a hacer que sus impresiones funcionen mal. Así que esta esta no la, no la impriman, no se la pongan dejen esta varilla libre para que se aleje y se acerque eh, conforme necesite el eje Z y bueno ese fue el video de hoy, ojalá les haya gustado, pueden hacer muchísimas cosas con una impresora 3D, de hecho pueden imprimir otra impresora 3D que no sé si hagamos video de eso dejen like si quieren ver cómo imprimo una impresora 3D con mi impresora 3D, o sea que tengo un hijo, mi impresora 3D, podríamos ver en ese video que tanto se puede imprimir nada más con la impresora 3D y qué tanto necesitaríamos comprar para tener otra impresora 3d funcional y el siguiente vídeo de impresoras 3d va a ser sobre las mejoras que puedes comprarle a tu impresora 3D lo mejor que puedes comprar y también lo peor porque ya compré dos, tres cositas que no me funcionaron nada, vamos a hablar de todo eso en el siguiente video y bueno, yo soy Ejian, ojalá les haya gustado este video si les gusta esta ropita que estoy, que estoy portando, ahorita no le he puesto el botón de YouTube, pero eh, pueden comprarla en Ejian.tech está muy buena la calidad muy buena el diseño y así apoyen al canal y a mí también bueno, yo soy Ejian, nos vemos en el próximo vídeo, suscríbanse y activen la campanita.